hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver uno de los mejores reproductores de audio que existen quería hacer este vídeo porque no hemos conocido a pesar de que este reproductor tiene utilidades que no tiene la mayoría de reproductores. vamos a hacer doble clic en este caso estoy ejecutando una versión portable que no hace falta instalar igualmente también hay versión instalable esta es la interfaz muy simple muy accesible todo con botones bien grandes para las funciones principales este sirve para desplazarnos la canción, el volumen está aquí, aparece la barra de título, el nombre del archivo o en su caso el nombre de artista y la canción, tenemos un botón para añadir a favoritos o quitar de favoritos, en este caso como ya lo tengo en favoritos aparece para quitarlo. Podemos arrastrar cualquier archivo de audio para reproducir, vamos a ver otras funciones más avanzadas y de paso quitar las notificaciones que me resulta un poco molesta ya digo que va, os van a sorprender algunas funciones que tiene. Bueno, tenemos que ir a la bandeja del sistema. Aquí tenemos el icono del programa, botón derecho y accedemos. Bueno, primero voy a quitar lo que, lo que es las notificaciones. Están en setting play Notification. Off. Bueno, tiene un visualizador. Esto sí que lo tienen otros reproductores. Podemos ampliar. Haciendo clic cambiamos entre los diferentes modos. Hay 5 o 6 creo. Podemos pulsar control Alt más V y volvemos a donde estábamos. Podemos agregar un tema favorito, aunque eso lo tenemos aquí desde la interfaz principal. ¿Y cómo vemos los favoritos? Pues pulsando Control más F al mismo tiempo. Me aparece una lista, la cual además puedo exportar en formato texto. Además, si hago clic en un archivo de música, lo reproducimos. También podemos ver la lista de reproducción que tenemos actualmente con Control P. Y lo mismo, podemos reproducir cualquier archivo haciendo clic sobre el mismo también se puede exportar podemos calcular el tiempo total que van a tardar todos los archivos de audio en reproducirse esto tampoco lo he visto en ningún otro reproductor en este caso pues 8 horas y 50 minutos tenemos también control H para ver el historial de lo que hemos reproducido y tenemos también control T para ver las estadísticas incluso podemos ver las que hemos terminado de escuchar si queremos resetear las estadísticas le damos a reset todos estos atajos los podemos ver en... Listo. Tenemos la opción DJ, otra función muy exclusiva, con la cual podemos hacer que el ordenador nos diga qué archivo de música estamos reproduciendo o de audio. Lo que va a hacer es leer el título, es con la voz sintética que tiene el sistema. Eh, todo el mundo tendrá la de Elena eh, en español, eh, por lo menos en España. Y bueno, yo tengo también muchas instaladas. Viene bien para la gente que quiere aprenderse el título de las canciones, los artistas. este Esta sí que es muy útil, que sirve para, sirve para que la interfaz del programa siempre esté arriba y no se oculte tras ninguna ventana yo puedo tener abiertos todos los programas que quiera que siempre se van a mostrar detrás de la interfaz del reproductor. bueno tenemos aquí para meterle efecto eco, efecto flange, ecualizador, de tres bandas además tenemos, podemos añadirle algo de reverb, si tenemos varios altabases también podemos elegir por dónde queremos escuchar es bastante liviano apenas son 14 MB de RAM lo que consume y de CPU 0 a veces 0.2, si os gusta y lo quieren descargar pues es gratis desde esta página cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo lo podéis descargar situando el punto de ratón sobre download, escogen instalado o portable por ejemplo portable le tienen que dar otra vez a Start download le dan aquí si no quieren esperar 5 segundos es un archivo zip el que se descarga como ven no, son, no llega ni a 5 megas y nada botón derecho y extraer todo ejecutan con doble clic en el ejecutable y listo. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, pues apoyarme con un me gusta. Que tengan un buen día. Chao.